Hola, estamos con Janet, una compañera bibliotecaria, y estamos organizando un reclamo, Janet. Hola, sí. Eh, lo que queríamos compartir es que nosotros estamos llevando un reclamo ante el Consejo eh, por nuestros títulos. Uh -huh. eh, en el Consejo no se nos está valorando nuestro título de manera justa, nos ponen como supletorio, muchos títulos no los están recibiendo y no nos dan mayores explicaciones. ¿sí? Es bastante arbitrario y no nos dan este, razones específicas de por qué no nos quieren valorar nuestros títulos como corresponde. Y otro reclamo que estamos llevando a cabo es por eh, la creación de cargos, ¿sí? cargos simples, en tanto en nivel primario, primario común y adultos, y también en nivel inicial y especial. Que son totalmente necesarios. Juan, y en ese sentido nos vamos a convocar en el Consejo Provincial de Educación. Sí, eh, nos convocamos en el Consejo Provincial de Educación el día 13, que es el Día de bibliotecario. Vamos a celebrar ese día, eh, nuestro día con esa acción. Y estamos exigiendo, además, a la Universidad del Comahue la, la apertura de una carrera de grado para bibliotecarios porque es muy necesario para la provincia de Neuquén y para la provincia de Río entonces, Negro también. Bien, entonces recordanos la convocatoria. Entonces, es el día 13... ...de septiembre a las 9 horas en el Consejo Provincial de Educación. Ahí nos concentramos e invitamos a todos los bibliotecarios de Neuquén... ...y también a algunos que vienen de la provincia de Río Negro. Porque se va a hacer una presentación? Vamos a hacer una presentación eh, al Consejo para exigir lo que decía Janet... ...los cargos en primaria, eh, que nos respeten el título que tenemos y que nos reciban los títulos, porque también eso está, nos están negando últimamente. Bueno, llamamos a participar de esa convocatoria por el reclamo y ent se entregarán constancias, por si algún compañero o compañera quiere participar, que sepa que tiene esa cobertura. Sí, herenía. va a tener constancias eh, de la um, Comisión Directiva de Capital, eh, para Capital para otras seccionales que así lo requieran.